Hoy quiero compartir contigo tres factores esenciales para conseguir el éxito. La llegada es el logro que tanto te preocupa. Eso sí, has de ser paciente. No pienses que todo se va a conseguir por arte de magia. Si sí es cierto que vas a utilizar tu magia, pero todo llega cuando tiene que llegar. Y si no, mira lo que te he preparado. Es algo cortito, pero espero realmente que quede huella en tu pensamiento. Y sobre todo, como siempre te digo, no pares de hacerte preguntas. Vamos allá. Hoy vengo a hablarte de tres factores absolutamente necesarios, no tan solo para tu supervivencia, sino que para tu evolución. Si quieres dejar huella en el mundo, si quieres dejar un legado de lo que tú sabes, de lo que tú has experienciado, sobre todo, si es feliz, si es alegre y si merece ser recordado, ten presente estos tres factores. P. C. R. Paciencia. Constancia y resiliencia. Y te voy a dar varios ejemplos de ello. Sobre todo, todo esto viene a colación de ese miedo tan grande, tan grave y tan humano que tenemos que se llama incertidumbre. Para que te quede más suave, para que te quede prácticamente anecdótico esa palabra, esa experiencia, ese obstáculo, ten presente este PCR que te acabo de comentar. Sé paciente, el logro llegará cuando tenga que llegar. Sé constante. Puedes bajar las revoluciones y o puedes subirlas, pero jamás te pares. Y sé resiliente cada día que pasa, cada día que aguantas, cada día que no tiras la toalla. Ese día merece ser escrito y reflejado en tu diario para darte fuerzas, ánimos e inspirarte. Muchas veces miramos hacia afuera cuando hemos de pensar y saber que lo mejor de nosotros está dentro. Y aquí te voy a poner varios ejemplos de personas que son héroes, vivos o muertos, pero que no cabe ninguna duda, no han tenido el éxito a los 16 años, ni a los 26, ni a los 36, ni a los 46. Ellos lucharon por unas creencias, unos principios, unos valores y unas investigaciones. Sin embargo, sobre todo, tuvieron en cuenta luchar, crear, creer y dejar una huella importante en la vida. Esa fue la mayor inspiración y ellos lo consiguieron. Mira, Charles Darwin gran parte de su vida la dedicó como naturalista y en 1859, a la edad de los 50 años, fue cuando estableció su teoría conocida como el origen de las especies. Ahí hablaba precisamente de la variabilidad que relaciona directamente los condicionamientos de las especies con su vida y con su muerte, e incluso con su trayectoria. Dejó huella, huella histórica y científica para siempre. Ray Crock McDonald's Ray Kroc, gran parte de su vida se la pasó vendiendo máquinas para hacer batidos, hasta que compró McDonald's en 1954 a los 52 años, y logró convertir a la marca en la franquicia de comida más rápida y grande del mundo, a los 52 años. Harlan Sanders, conocido como el Coronel Sanders, KFC, te suena, ¿verdad? Pues gracias a la franquicia de Kentucky Fried Chicken, logró formar a sus 62 años, en 1952, esta empresa, a la cual más tarde, 12 años más tarde, la vendió por 2 millones de dólares. Estamos hablando de los años 50. Por eso te digo que la incertidumbre no mate tu hambre. Que la incertidumbre no mate tu creatividad, que la incertidumbre no mate tus valores y sobre todo que la incertidumbre no te deje arrinconado en el miedo y en el dejar todo para agarrarte a lo que en teoría es seguro puesto que ya no hay nada seguro. Lo único que está claro es que lo puedes conseguir siendo paciente, constante y resiliente. Y para ello solo hay un condicionamiento más el de base, que es creer en ti. No eres necesariamente una persona de éxito, pero lo que seguramente eres, eres el líder de tu vida, eres el líder de tus decisiones, eres el líder de tus fracasos y serás el líder de tus éxitos. Un abrazo. Hasta la siguiente.